Garranza, esto es Capricornio. Black Feather Child en el cantón. Yeah, yeah. Marketing, ¿de qué me hablas si soy el king del pedo rapper de Cypher y freestyling? El sibarita hiperrealista trip Dali. Yo soy mala de la Maladí, Maldigo tu la di, Puñetas, no eres en sí. Eres como una cuba con puro pinche bacardillo. Como agua, más sardí creo que puedas enseñarte a rapear así, si en el boosty Lo que Hughes y Bruce Lee Pa mis huevos, pa mis lyrics y mis tricks Tus líderes soquean okay mi mic Le caigo a la caja y al kick mientras tú puedes seguir chupándome el dick I am crack cocaine in the Brooklyn streets I am the rush in your neck Cuando te topas en el feed Te lo digo lit, sí sí de nostalgia en el Carlton y en el Ritz, si saco el flow, grifo, bolera, ranchera, romántica ya está está dembow, así nomás son de regular on the low, no lo hago por close, with the blood clot, loco, no cargo la clock, pero te pago el foco, fui dotado de existencia y mi ciencia ha sido la presencia, hip hop de por vida es la esencia, sé que estoy en el podio, por eso entiendo el odio, que me la pela tu puto novio, güey eso es obvio, saco mis bars y si soy más sabio, en el micrófono pa' mí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 Capricornio, Black Feather Child, El Monzón, Ciudad de México, toda esa mierda, para que te lo metas en el culo, puta.